Yeah. ¡Epa! ¡Oye, no! una paloma muchas veces he visto volando vatica como por encanto se ciclina que loma lo Aquella loma, palomita del campo, orgullo de mi región. Por ahí me ven Rondando, quiero hablarte de amor. Adiós, caminito que amor de rosar. Llevas un sombrío que te hace verdecer. Dile carillito que. amor yo tengo que volver a buscar en su corazón yo tengo que volver Siento estoy loco de amor hoy el paredes Mañana que domingo, día de los amores, visito esa paloma Te llevaron un ramito, ramito de flores, para que se adorne temprano aquella morra Esa paloma, te llevar un ramito, ramito de flores, para que se adorne temprano aquella mona. Ay, ay, ay, ay, palomita serrana, quiero ver tu canto fino. Ay, son de mi guitarra y el viento entre los pinos Adiós, rayito de que Camino Real. Muy pronto a tus aguas yo volveré a beber Dile al cariñito que quiero conquistar Que pronto a tus lares yo tengo que volver Yo tengo que volver a buscar tu corazón Yo tengo que volver si estoy loco de amor Que volver, estoy loco de amor, ya estoy loco de amor, yo tengo que volver, yo tengo que volver, ya estoy loco de amor, ya estoy loco de amor, yo tengo que volver, yo tengo que volver, estoy loco de amor, estoy loco de amor, yo tengo que volver, yo tengo que volver, estoy loco de amor, ya estoy loco de amor, yo tengo que volver, yo tengo que volver, ya estoy loco de amor, ya estoy loco de amor, yo tengo que